En esta pequeña demostración de lo que es esgrima histórica, hemos querido centrarnos en la esgrima de la escuela española de los siglos XVI, XVII y XVIII. Sobre todo, haremos una pequeña defensa de por qué en el siglo XVIII aún se seguía eh, explicando y estudiando esta escuela. En el año 1702, cinco años antes de la batalla de Almansa, se publicó un libro. De un autor llamado Cruzado y Peralta de apellido, donde explicaba las tretas de la vulgar destreza y cómo se podían evitar, cómo se podían contrarrestar con las tretas de la verdadera destreza. Común destreza y verdadera destreza son las dos escuelas españolas que pervivieron, coexistieron y se enfrentaron a lo largo del tiempo. Manolo, por favor. ¿Qué es lo que nos diferencia a la escuela española de otras escuelas más europeas? Lo primero que nos diferencia es la espada que usamos. No, me voy. Esta espada es una espada de taza española. Como ven, es una réplica casi exacta de un original. Quitando que no tiene ni filo ni punta, evidentemente. No vamos a matarnos aquí. Nuestra compañera irá pasando la espada para que la puedan ver si lo desean. Bueno, es una espada que es pesada. No es una espada ligera. Bueno, hay dos formas de ponerse en guardia. La primera es la posición más afrancesada, que es con las piernas bien separadas, el brazo encogido y el cuerpo perfilado. Es una posición perfecta perdónenme si quieres morir delante de un español un español se pone en ángulo recto ¿por qué? porque es el ángulo de mayor alcance mientras que yo desde aquí le quiero llegar a ir maldición ha llegado delante además él puede ponerse en esa posición porque lleva una cazoleta que le cubre completamente la mano a la que yo no le puedo pinchar. sin embargo él a mí sí, con lo cual yo no puedo llevar la mano aquí me veo a obligado a traerla aquí. Bien, lo, digamos que los movimientos que cualquier persona al que le dan una espada puede hacer son... Bueno, Tajo... ¿Ves? esto es lo que cualquiera puede hacer. Pero la girima española desarrolló unos sistemas tácticos de increíble efectividad. Se basó, y esto no lo entendió nadie, en las escuelas europeas, que los desplazamientos circulares alrededor del contrario de uno mismo y de un círculo que hay entre nosotros. De forma que si él está en guardia y yo le quiero herir, yo, francés, haré Claro, si yo, él vuelve a poner la espada en su sitio... Ups, tenemos su problema. La escuela española defendía que él. Bien, bien, si yo me muevo el círculo, esto no va a pasar. Sin embargo, había distintas formas de interpretarla. Empecemos con las tretas más espectaculares de la vulgar destreza española, que era, no era un sistema teórico ni pedagógico, era un conjunto de tretas que se enseñaban en la calle y que aprendías a base de pagar. Una treta muy espectacular que no les recomiendo que hagan, ni siquiera con especialistas, es la que se llama la torneada. El nombre mola mucho, pero en las tocar no Cuando en el contrario se afirma en ángulo recto, yo, con un par de narices, tengo que decirlo, volteo su hoja, la apujo, le giro y le hiero. Esto que queda muy bonito es muy poco efectivo. Vamos a hacer un poco más rápido. Y no es efectivo porque la escuela española, la, pues, la de estrés sería lo siguiente. Cuando el contrario golpea la hoja, libramos y pinchamos. Si nos llega a golpear la hoja y nos la quita, aprovechamos su inercia para lanzar un medio revés. Es más, si consigue darse la vuelta del todo, tiramos sobre él y como un toro no lo cargamos. Otra teta de la vulgar destreza era el arrebatar y tajo. Es algo tan burdo como dar un golpe a la espada y un golpe al contrario. Claro, esto queda muy bien en la... para alguien que no sepa grima, pero va a ser, me va a hacer eso. Con esto hemos terminado el combate. La grima española se conoció como una grima efectiva. Se olvidaban las florituras y se iba a lo que le importaba, conservar la vida. No se confundan, no consistía en matar al otro, sino en que yo consiguiera salir vivo. Hay otra técnica de la vulgar destreza que podemos enseñarles, que era la... se llama, el nombre es muy divertido, Garatusa. Que consiste en hacer un círculo con la espada, consiguiendo expulsar la suya. Claro, esto para alguien que no sepa de grima, repito, pero para alguien que sepa de grima, no es efectivo. Esto en cuanto a la vulgar destreza, hay más tretas, todas son igual de arriesgadas. Hay una que se llama la zambullida, guardia, que vamos a ver. Decían los maestros españoles de la verdadera destreza que lo de la vulgar destreza, por favor, la de la vulgar destreza tenían técnicas tan honrosas, tan caballerosas como, estando aquí, bajar los sombreros para poder herir, tirar de las barbas, ¿vale? Pero, bueno. Pero en fin, esto era la vulgar destreza. Vamos a pasar a la verdadera destreza. ¿Qué buscaba la verdadera destreza? La verdadera destreza lo que quiere es que yo siga vivo, que entre en mi duelo y salga vivo. Entonces, lo primero que, que hago es poner un ángulo recto, de forma que estamos los dos protegidos. Este es el medio de proporción. Es decir, ninguno puede ser herido si no hay un movimiento previo de él. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Mil cosas. Si se mantiene en esta rectitud con el brazo estirado, la, una de las primeras tretas que se enseñaban y le era el estrechar. Pasamos la espada por debajo de la espada. la contraria la sujetamos, para ir aquí. Protegidas por el arriero, De forma que no pueda irme. Otra vez. Mira, su paso perfecto, ¿verdad? la guardia española la verán en cualquier tratado de con la mano aquí ¿por qué? porque la mano izquierda está libre una de las setas de la vulgar destreza es el boquetón le tiro su espada y le hiero. evidentemente tiene mucho riesgo. si él va a golpear mi espada bueno, esto es lo que le puede pasar pero mi mano está aquí para evitar la vuelta de la suya bien otra treta que a mí en concreto me gusta mucho, usamos mucho en la clase, es la de la línea cruz. Cuando él viene a herir de estocada, yo le sujeto, me desplazo con ángulo transversal hacia su lado, y ahora le, le ataco por arriba, no por abajo. Se llama línea cruz porque las espadas hacen una cruz. Y eso es muy difícil de defender, la verdad. Se puede defender quizá con formación, con un tajo. Pero entonces yo vengo aquí, fíjense que solo con este movimiento estoy protegido. Y bueno, hoy vamos a la treta de mayor dignidad, Manolo, A la treta de mayor dignidad de todas, la que más le gustaba a los españoles. Les recordamos que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, el caballero español era cristiano. Vale y que consideraba un pecado mortal matar al otro si no era necesario. Entonces, la treta de mayor dignidad es, es aquella que me permite desarmarle sin matarle. la se tira de la placa, de tu cara, yo con un par de narices españolas me meto entre las dos hojas, el ángulo que forma las dos hojas, mi mano viene aquí, Y así la desarmaría, claro. Si él le da por, por estirar de la espada y no se da por metido, bueno, pues esto ya no es pecado, es el que se mata. Está así en los tratados. Este, este es el sumum de la grima española. El juego de espada y daga. Juego dar armas dobles. Me tengo que remitir lamentablemente a la vulgar destreza, porque la verdad de destreza lo único que habla es de principios para contrarrestar la vulgar. Cuando enfrentamos a una persona con dos armas, tenemos que tener en cuenta que con este arma puede herir, pero no es su principal objetivo, porque es más corta. Si él de Né intentar irme de estocada, yo elijo donde le quiero dar. Luego, nunca va a lanzar primero ese arma. Primero jugará la espada. Ahora, desde la espada yo intentaré controlar. Ahora, si él enarca, encomiendo la espada por la daga, y ahora sí le puede ir con facilidad y claridad. De hecho, como he ganado los grados hacia su espada, él nunca va a llegar a mí. Una de las tretas de la vulgar destreza que a mí me gustan especialmente es la que se llama la encadenada inferior. La encadenada inferior consiste en, una pre, en un agarre con las dos armas sobre la suya. Él estira el brazo, quiere herir, yo le sujeto. Fíjense lo que hace mi espada aquí. El real, sujeta la hoja y te haga bien ayudar. Le tiende un juego de palancas y vamos a herir. La encadenada inferior, porque está la superior y la inferior, no tiene esta función, tiene otra. Sobre un tajo suyo, paro, encomiendo, meto mi espada por aquí para ir ahí. ahí. llegar a esta situación. Ahora bien, se puede llegar incluso a desarmar. Pequeña análisis de las escuelas españolas de la época. Ahora vamos a ver un pequeño combate de exhibición, demostración, pero ya les aviso que no es un combate real. No llevamos protecciones suficientes como para permitirnos hacer un combate. Normalmente en sala, ya que aquí en Almansa hay una escuela de grima antigua y otra en Albacete y otra en Valencia, solemos llevar caretas, chaquetillas para poder esgrimir con seguridad. Ahora es un combate un poco más. Teórico. Técnicas bastante feas, pero muy efectivas. Imagínense que yo estoy tirando con Fran ¿vale? y le veo que es un tirador que va mucho a la parada, pero que no ataca mucho. ¿Cómo puedo aprovechar eso? Pues de la forma más horrorosa que hay, pero efectiva. Como se fue día, yo cojo mi sombrero se lo lanzo a la cara era otra treta de la bueno También se podría combatir con la capa. Primero como medida de sujeción y de, y de reparo. Si él me lanzó un tajo, yo pongo la capa, a mí no me hace, ¿eh? bueno, Aquí yo puedo ir. También la puedo usar para quitarse. Pero desde luego lo más espectacular es la treta llamada la encapada, que puede dirigirse al arma, al tráfico, o a la cara. Él entra. No estoy intentando que no me vea, estoy intentando que no pueda manejar el brazo. Porque aunque no me ve, puede lanzar la espada. Y eso nunca es seguro. Se puede hacer por un lado y por otro. Ahora sí estoy intentando. 고맙습니다. 네. 네. 네. 네. cartas ni chaquetillas tenemos que dejarlo aquí si no tenemos un formate mucho más espectacular una pena pero eso sí, muchas gracias a todos por su atención